Y ahorita me atoré en escaleras se me quedó el uño. Oh, No tiene ni idea cómo duele. Hola, fantasmitas, y bienvenidos al Cringe Paranormal. ¡Ah! Vean esta preciosura de la vida Cringe Paranormal. Oh, ¿qué es esto? Híjole, ya les había platicado yo que esto estaba ya. En curso eh, Toda la merch así De fantasmitas y demás Así que esto solo es una muestra De lo mucho que se viene Estoy súper, súper emocionada Y les quería enseñar No me aguanté O sea, me dieron Así de que mira cómo están quedando Y yo ya me la quise poner inmediatamente Y dije yo se las quiero enseñar a mis fantasmitas Sí o oh, sí, ya yeah. Y veanla está hermosa Y les dejé unas fotos también Y unas historias en Instagram Para que la vayan a apreciar mejor Ahorita porque estoy súper chaparrita A ver si me subo más Ok este se puede notar más, pero este en Instagram, no, es que si no salgo cortada. <ríe> En Instagram les acabo de dejar fotos y videos de la playera y demás ¡Ay! Pero no tienen una idea todo lo que se viene y ya está a punto de salir, pero quiero que la vayan viendo y va a estar disponible muy, muy pronto y todos los fantasmitas vamos a hacer cringe para enorme. Pero bueno, fantasmitas, para que no me digan, María José, ¿te la vuelas! Dos minutos o tres de introducción, creo que son demasiado. Bueno, el día de hoy traemos un caso que hasta amigos míos me etiquetaron en todos lados o sea, no nada más ustedes, sino amigos míos también, de una personita en internet llamada Llamada Brenda Zambrano. Brenda Zambrano eh, estuvo en un programa mexicano y, pues, de ahí tiene pues sus seguidores, su fama y demás. Pero últimamente eh, todas sus historias tienen alrededor de nueve semanas. Entonces, pónganle ustedes que empezó hace unos tres meses más o menos, o un poquito menos. Entonces, bueno, pues que les parece? ya nos vamos directo a este caso. Vamos a apreciar una vez más la playera de Cringe Paranormal. <risas> Ahora sí, vámonos directo. Recuerden suscribirse antes de que se vayan. Este canal les va a encantar. Les va a encantar ser parte, parte, parte de la familia Fantasmita. Y bueno, les dejo mis redes sociales. Van a estar apareciendo por aquí. Les digo, síganme en Instagram para que vean bien como a detalle. Eh, Facebook, Twitter y TikTok también. Ok, ahora sí, vámonos directo a este video. Ok, Fantasmitas, pues miren. Este, o sea, les voy a dar como un resumen de lo que ha ocurrido en casa de Brenda Zambrano. Pero aquí lo... Miren, me llamó mucho la atención a mí que básicamente le ocurren varias cosas que a muchos de nosotros ya nos ha ocurrido. ¿Qué es eso? Ruidos, animales, un, o bueno, no nada más animales, pues, sino nuestras mascotas asustadas por la actividad que hay en, en las casas. Entonces, yo cuando iba viendo sus historias me di cuenta que su caso se parece mucho a lo que ocurría aquí en esta casa. Qué era lo que ocurría en esta casa, pues eh, nos asustaban, nos movían cosas, se escuchaba que arrastraban cosas allá abajo mientras todos estábamos dormidos, ese tipo de cosas. Entonces la diferencia es que pues cuando nosotros nos ocurría eso en otra casa en la que vivíamos pues no había celulares ni cámaras de seguridad ni nada con lo que pudiera yo probar todo, pero en el caso de Brenda sí, porque también además tiene muchos gatos, entonces también eso me llamó la atención. Cuando ocurre actividad paranormal en mi casa, muchos me preguntan, oye, pero qué raro que tus gatos no hagan nada, y yo les digo, ni siquiera con las muñecas malditas mis gatos se pusieron como loquitos, o sea, realmente siempre han estado tranquilos y los gatos de Brenda es lo que comenta, mis gatos están tranquilos, tienen muchos gatos, y bueno, aquí un spoiler rapidito, no sé ustedes qué tanto creen, ya sabemos y ya hemos comentado en otros videos, ustedes y yo... Que, eh, o sea, siempre hay como posibilidad de todo. Posibilidad de que sea un caso armado, de que sea falso, de que sea bla bla bla. Y que también dejamos una gran uh, apertura. No, ¿cómo se puede decir? Una, un espacio grande pues para el beneficio de la duda, de que sí sea cierto. Entonces, pues aquí lo curioso es que, bueno, ella dice, están en una casa. Y bueno, pues que le van ocurriendo cosas, que se escuchan muchos ruidos abajo mientras ellos están arriba. Aquí la cosa son las pruebas de. También podemos observar que los gatos se ponen nerviosos. Quien tiene gatos sabe perfectamente estos movimientos de los gatos de que de repente algo capta su atención y se ponen así como... así viendo muy, muy, pues sí, como despacito, se mueven despacio para ver, pero nos acercan, así como cautelosos sus gatos así actúan. Entonces, eh, los gatos no pueden actuar, ¿están de acuerdo, verdad? Entonces es lo que a mí me hace pensar que efectivamente sí algo está ocurriendo raro en su casa. Les digo, su caso tiene aproximadamente unos nueve meses... No, nueve semanas, ellos eh, empezaron a notar y como a poner más atención a sus grabaciones. Ellos no tienen como tal cámaras de seguridad, sino que tienen estas cámaras furbo, que son más bien como para echarles un ojo a las mascotas cuando no estás en casa. Entonces las tienen como estratégicamente puestas, donde se ve mucha parte de la habitación, pues para abrir más el ángulo y ver en, desde más lados a sus gatos, porque tiene pues varios eso es la como que las cámaras que ella tiene, pero pues se capta perfecto pues todo, ¿no? Entonces, bueno, ellos comentan que la primera cosa grave que ellos notaron fue que tenían una virgen, así, una virgen de Guadalupe, y que de repente se cayó y se rompió, pero como muy misteriosamente, cuando ya tenía mucho tiempo ahí, cuando pues obviamente no se iba a caer de la nada, y ellos dijeron, ok, o sea, estuvo raro, pero tal vez fueron los gatos, ¿verdad? O sea, pues los gatos tiran todo, pero está bastante pesada, pero sí, así como... Puede haber una posibilidad, pero de todos modos está raro. Pero bueno, de ahí es que ponen atención a más cosas. Brenda comenta que mientras ellos están checando las cámaras, ven burbujitas que pasan por la cámara. Esas burbujitas son eh, orbes. Y mucha gente dice, no son orbes, es como partículas de polvo o son como pues, bichitos o algo por el estilo, ¿verdad? Pero no, o sea, porque está la grabación, de hecho se las voy a poner, está la grabación Y se ve todo limpio, nada así de que polvo y demás, todos están dormidos Es la madrugada y de repente empiezan a pasar como estas orbes Entonces no fue como de que, ay, me senté en algo súper viejo y por eso voló el polvo y es lo que se empieza a ver No, aparte el plus de que los gatos empiezan ahí como a investigar así como que Pues efectivamente sí escuchan que algo raro anda por ahí bueno, entonces seguimos con las historias hasta en un punto donde ella dice Oigan, estoy que me quiero, o sea, llorar de miedo de lo que acaba de pasar, o sea, de lo que acaban de captar las cámaras Básicamente se escucha porque ellos ya habían escuchado desde gente que hablaba abajo Es decir, como si toda tu familia y tú están dormidos en sus cuartos y tú escuchas que alguien habla Entonces, por ende, tú piensas, ah, pues es mi papá y el papá piensa, ah, pues es la hija que bajó por agua, entonces la hija dice, ah, pues ha de ser mi otra romana y así, pero no era nadie, todos estaban dormidos. Al día siguiente cuando se preguntan, oye, pues tú, ¿con quién estabas hablando qué? No era nadie. Entonces, eso era como que lo primero. Pero, híjole, yo creo que a mí también me da un montón de cosas escuchar. Se escucha claramente cómo les están arrastrando las sillas o algo un mueble muy muy pesado así que qué les parece si vamos a ver para que lo escuchen por ustedes mismos Esto ya lo había reportado Brenda anteriormente, porque desde las primeras grabaciones se podía ver como un ventilador pesado lo estaban arrastrando. Personas le decían, oye, pero creo que es más bien la potencia del ventilador lo que hace que el ventilador como que se recorra. Pero ni siquiera está prendido el ventilador, o sea, literal nomás se ve como que, pues sí, como si alguien lo fuera arrastrando así o empujando, no sé, se va haciendo de repente para así. un lado. Y para el otro, así, de la nada Entonces los muebles de abajo se empiezan a arrastrar Yo no sé cómo dormirán ellos Pero si yo escuchara ese ruidazo Pero bueno, sí, no, sí tienen razón Cuando yo escucho un, un ruidazo Un golpe, así como que Algo se arrastra Yo por ende siempre digo pues Son mis gatos, porque pues los gatos son nocturnos Y en la noche se vuelven locos y corren y arañan Y se trepan a todos lados Entonces, pues bueno, si yo escuchara eso también La verdad yo tampoco bajaría porque dijera Ay, pues son los gatos ya mañana veo que rompieron o que movieron o lo que sea y pues o oh, sorpresa cuando ven las grabaciones al día siguiente se dan cuenta que los gatos están pues que se mueren de miedo en una esquina y pues que se están escuchando un montón de ruidos, viendo que pasan un montón de orbes y demás. Entonces pues no, no eran los gatitos. Hubo un par de incidentes más todavía antes de pues sí de las últimas historias. Y de hecho esto muchos de ustedes yo creo que lo vieron en TikTok. Ella bajó la historia de Instagram y lo subió a TikTok, donde está ella y su novio pues viendo la televisión. Y de repente la tele empieza a hacer ruidos raros. Y así, bueno, o sea, la pantalla se empieza a poner rara, como que empieza a tener interferencia. Ella está grabando y al mismo tiempo en la parte de abajo, o sea, ella está en su cuarto en la parte de arriba de la casa, en la parte de abajo está ocurriendo algo con los gatos. Los gatos, o sea, levantan la cabeza y están viendo así de algo está ocurriendo ahí abajo. Mientras, al mismo tiempo, ellos están arriba, encerrados en el cuarto viendo televisión y es cuando esto pasa ahora ellos dicen que hacen una como una limpia que les pues que les comentan pero que ellos están asustados al punto de que se van a ir de la casa no en méxico y yo creo que en todos lados o sea haces un contrato y hasta que se acabe ese contrato tú te puedes mover de casa así es como que la renta no así de que eh, te tienes que salir en junio del 2021 si yo me salgo en marzo así pues me cobran un montón o sea, no es no es fácil Romper un contrato e irse, ¿verdad? Entonces ella dice, es que ya casi se va a acabar esto Y nos queremos ir porque de verdad ya no aguantamos nada Y las personas que tienen mascotas también comprenderán Porque la gente les dice, ay, pues váyanse Sí, ¿y a dónde nos vamos con todos los animales? No es fácil que una persona te acepte con un perro o un gato Imagínense, dos, tres, cuatro Y entonces pues no, no es opción como que irse Y las últimas historias que fueron hace como tres semanas aproximadamente Ocurrió algo, también tienen un globo Si ustedes son pioneros del canal Este eh, Mis hermanas una vez les platicaron a ustedes Una experiencia de que ellas tenían un globo Y de que sentían que el globo la seguía O sea, no tal cual el globo Pero que alguien con el globo Pues los, se los estaba aventando pues así Este globo se ve que tiene abajo para que no vuele Porque pues por el helio pues se levanta que tienen un contrapeso y con todo y el contrapeso el globo se está moviendo, se ven destellos en el techo y hasta como que se prende una vela, las, las orbes y así, y también que se arrastran los muebles. Vamos a ver. <risa> Entonces, bueno, o sea, ella sí tiene... Pues pruebas, así... Pueden ver ustedes los gatos y demás... Entonces quiero que ustedes me digan... Bueno, y también ella pone pruebas... De que al mismo tiempo de que ella está en la tele... De que está haciendo lo que sea, lo que sea... Están ocurriendo cosas ahí abajo... Entonces ustedes díganme en los comentarios... ¿Qué creen de este caso? Yo creo que a muchos es como que lo que más básico nos pasa, ¿no? De que se escucha que se rastran muebles... De que se mueven cosas... Bla, bla, bla... Pero les digo, la diferencia es que antes no había... Este tipo de tecnología... Y ahorita es más fácil que uno capte... Y lo que me gusta de este caso... Es que no es, ya saben, el típico de... Eh, parece que graban con calculadora. No, no, no, este todo es HD, full K, bla, bla, bla, bla, bla, bla, Y pues podemos ver qué es lo que ocurre realmente. Así que bueno, fantasmitas, díganme ustedes qué opinan del caso de Brenda. Y pues si ustedes creen que ya de casa, pues esto va a detenerse. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les haya gustado la camiseta. Y les digo, van a ver muchos modelos más. Y les van a encantar. Los quiero mucho. Nos estamos viendo al siguiente. Recuerden seguirme en mis redes sociales para que se enteren de más cosas. Y nos vemos al siguiente video. Los quiero muchísimo. Bye.